Chicos, bienvenidos de vuelta. Familia, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. Novedades sobre el evento de Galactus ya están en nuestras manos. Y hoy el Tito Neox, lógicamente, os las trae a todos vosotros. Quiero que prestéis toda vuestra atención y que se pongan recómodos porque esto se va a poner muy interesante. Antes de todo, pueden apoyar el canal con un poderosísimo like en este video y si no están suscritos todavía, peguen una pedazo de suscripción a la Neox Army. ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Neox Army, os traigo una noticia muy suculenta... Para los que quieren ganar pavos gratis Y es que si me sigues en mi Instagram Publicaré en mis historias Una historia dentro de unas horas Donde aparecerá un código totalmente gratis Para canjear pavos en Fortnite Así que dense prisa Y vayan a seguirme en mis redes sociales Ahora mismo las tienen debajo En la descripción de este video Muchísimas gracias a los miembros de la Neox Army Con esto apoyan muchísimo a toda la Neox Army Y directamente... Tito Neox! Y en especial gracias a Gregorio Domínguez y Isacote Rodríguez por ser los miembros insuperables de la Neox Army. Si tú también quieres ser miembro de la Neox Army, te dejo debajo en la descripción un link donde podrás hacerte miembro directamente o justo al lado del botón de suscribirte tienes el botón de unirte. Ahí puedes hacerte miembro del canal. Familia, dicho todo esto... Empezamos con el video. <ríe> en primer lugar, tuvimos filtrado por Epic Games, el tráiler oficial de la llegada de Joker de DC Universe en esta temporada de Fortnite. Por lo que ambos universos de Marvel y Universo DC estarán unidos por esta gran batalla final contra Galactus. Según todo, apunta a que ambos bandos lucharán por... La victoria. ¿Quieren ver el tráiler? ¡Veámoslo! <risa> La llegada de esta skin con el pack al juego será el día 17 de noviembre Es decir, la siguiente semana Así que lo tendremos ya disponible en la tienda en tan solo 4 días Ah, Neox ¿Y, ¿Y debemos poner algún código para comprar la skin? Pues claro hermano, código Mister De Neox en la tienda de Fortnite tío Siempre, eso no se pregunta bro Ahora nos vamos a TikTok Porque las novedades llegan de esa plataforma, TikTok, un nuevo tráiler de la temporada 5 de Fortnite fue enseñado en TikTok por un chico que es realmente increíble el trabajo que hace. Pero ese vídeo pueden verlo en el vídeo que subimos ayer justamente al canal. Ahí en ese vídeo analizamos y enseñamos el tráiler de la temporada 5 en Fortnite. No se lo pierdan. Justo aquí arriba les aparecerá una etiqueta ahora mismo para poder ir a verlo después de este video Y no solo esto porque... Encontramos por TikTok de nuevo otro vídeo que estarán viendo ahora en pantalla. El que nos muestra los carteles nuevos que estarán llegando próximamente por Stark Industries. Y por todo el mapa de Fortnite. Un nuevo cartel que nos avisa directamente... De la llegada de Galactus... Apolo... La próxima actualización en Fortnite... Tratará de ser la actualización... 14.60 Esto significa que todavía habrá novedades dentro del juego... Con la siguiente actualización... Puede que no sea la última todavía... Antes de finalizar esta temporada... Una actualización que probablemente llegue... 100% el día 17 de noviembre... Ya que justo este día será el último disponible para completar el desafío de los gnomos en Fortnite. Así que si según los archivos del juego de Fortnite Secretos nos muestra que el 17 será justo el día final para completar los desafíos. De encima el 17 de noviembre justo llegará el pack de Joker a la tienda. No cabe duda de que este martes tendremos nueva actualización con novedades en el juego. Por lo que en esta siguiente actualización sabremos las novedades de Capitana Marvel Si es que debe llegar al juego finalmente Y sobre la skin de Venom en Fortnite Estoy deseando verla en el juego Antes de irnos quiero hablaros sobre algo muy importante La nueva funcionalidad de Fortnite que será añadida al juego muy pronto Un nuevo pack mensual que llegará a partir de la siguiente temporada al parecer este nuevo pack estará recibiendo un pase de batalla completo de la siguiente temporada Un nuevo pack exclusivo de skins y cosméticos para los que quieran este pack mensual Y además mil pavos cada mes Creemos que el precio de este nuevo pack podrá variar entre los 5 y 20 dólares Que en las encuestas que Epic Games está haciendo son esos los precios que barajan Realmente si obtenemos nuevas skins exclusivas, más mil pavos. Y además el pase de batalla parece una oferta realmente muy interesante. Así que veremos esto si al final sale en la siguiente temporada para comprarlo y enseñárselo a la Neox Army. Esto ha sido todo y todas las novedades de hoy. Espero les haya encantado el video y recuerden formar parte de la familia Cracks. Nos vemos pronto en un nuevo video. ¡Chau!